Mi guerrero de Dios, Nico, mi con el cariño de siempre, los negritos forever. Guerrero mi negro, me uno al dolor, que me embarga esta gran situación. Pueden contar conmigo, prometido, no volveremos a ver, mi primo. Guerrero mi negro, me uno al dolor, que me embarga esta gran situación.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 Triste noticia, se nos adelantó, camino ruego, pido a Dios, eterno descanso, ahora soy mi legado, usted de la familia, sienta mi consuelo, la fuerza, fortaleza, que puedo brindarle, que brille para ti la luz. No tiene fin, nuestros corazones muy triste. ese día a la partida, mi primo, nuevamente persona querida, se estremece el pueblo, el alma campana, al recordarte, escucharte, temas, arte elegante, en la pieza, fuerte el parlante, sé que sí, en esos momentos, oraba por amor me sigue tocando alma se llena de gozo memoria remolino estuvimos junto la familia bueno momento compartí los vi feliz guerrero mi negro me uno al dolor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 Prometido no volveremos a ver mis primos Su ausencia me atravesó como hilo a una aguja Lo extraño mi bro, saludo los gemelos Mi luto no fue vestirme de negro Sino perderme tu voz, quedarme sin su sonrisa Ni cojo agido, voluntad, persistencia En ustedes conjugar en primera persona Nunca dejaron de creer era capaz una lucha dice estar optimismo en la fe que conduce al logro guerrero mi negro me uno al dolor que me embarga a esta gran situación pueden contar conmigo prometido no volveremos a ver mi primo guerrero mi negro me uno al dolor que me embarca a esta gran situación pueden contar conmigo prometido No volveremos a ver mi primo ¡Ja! no es fácil asumir sentir ver otro familiar partir de la tierra al cielo de no la fuerza mi negro ramire guerrero